Sobre patadas, no, mejor no hablamos, entrenamos. Esta es una rutina que te ayuda a mejorar el movimiento de las piernas para poder patear mejor. Vamos a ver, empezamos calentando, calentamos cadera, ¿vale? Rotaciones, un lado y el otro, calentamos las rodillas, ¿vale? Tobillos, hacemos unas sentadillas. De 5 a 10 minutos de calentamiento. Luego empezamos el entrenamiento, la rutina que te voy a enseñar hoy. ¿Cómo está? El primer ejercicio, primer movimiento. Rodilla arriba. Frente, lateral. ¿Vale? Frontal, lateral. Frontal, lateral. Con pequeños saltos. ¿Ok? Alternando. Empezamos. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 bueno respira siguiente no vamos a descansar mucho entre ejercicios vale así lo, lo podemos usar también como un entrenamiento cardio. Ok, siguiente ejercicio. Imagínate que a esta altura tienes una vara, una valla, una silla. Ok, y vamos a pasar por encima. Y vuelvo. Dos, tres, cuatro. Movimiento amplio. Cinco, ¿ves? ¿eh? Seis, siete, ocho. 9, 10, bien, expira, siguiente, balanceamos la pierna hacia adelante, manteniendo la pierna lo más posible recta, ¿ok? Ahí, ahí. Arriba, y alternamos, empezamos, 1, 2, 3, 4. Mira el cambio. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, respira. Lo mismo. Balanceo. Ahora de forma circular. De interior hacia exterior, aquí alternamos, vale, 10 repeticiones cada pierna, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, y ahora de exterior hacia interior, lo mismo, alternamos, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hace falta esforzarte, a levantar mucho al principio, ¿vale? Si no puedes llegar, haz esto. Lo importante es mover las piernas, acostumbrarte con el movimiento. Luego, poquito a poco, vas a poder subir más. Balanceo lateral, una pierna hacia ¿vale? el lateral. Aquí, levanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ok siguiente ya empieza a aparecer una patada vale un golpe pero no nos vamos a concentrar en la forma correcta del golpe sino el mover las piernas. ¿Qué vamos a hacer? Patadas frontales alternativas, ¿vale? Me pongo aquí y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Bien, muy bien. Respira, respira, respira Siguiente. Patada circular. Aquí. Vamos. A nivel del tronco, ¿vale? Que tienes buena flexibilidad. Estira arriba. ¿okay? No tienes y no puedes. Eres principiante. Lo que es importante es mover, vale? Abajo, pero trabajo aquí, venga, diez veces, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, si no puedes hacer el cambio, si te parece complicado. Hacer esto, ¿vale? Simplemente haz así: golpeo, cambio, golpeo, cambio, golpeo, cambio, ¿vale? Nos concentramos en mover las piernas. Siguiente, van a ser enlazados: frontal, circular, y la otra pierna, ¿vale? Alternando: 10, yes. venga, me pongo aquí, mira, una. 7, creo. Me he la cuenta. 8, Respira, respira. Ok. Siguiente ejercicio. 10 patadas frontales. Con la misma pierna. En este caso empezamos. Yo empiezo con la izquierda. Empieza con lo que te gusta, ¿vale? Me da igual. ¿Vale? Una pierna. 10 frontales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, la otra, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, siguiente, diez, circulares, con la misma pierna, vale, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto sería hasta ahora, ¿vale? Seguimos con un poquito de estiramiento y terminamos. Estiramos. Primero, una zancada muy amplia, ¿vale? Abrimos mucho. Me quedo aquí balanceando un poquito, vale. Veinte segundos. Vas a notar mucha tensión. Cambio. Bien. Y tres. Lateral. Me bajo lo máximo posible, ¿vale? Todo lo que puedo. Y balanceo. Y cambio. Okay la rana, que es la rana, pongo aquí abajo, abro las piernas, veis, me parece una rana, ¿no? Y empujo las rodillas hacia afuera, empujo, abro la, la articulación de la cadera, empujo fuerte, avanceo para adelante y para atrás, despacio, ¿vale? Sin, sin fuerza, despacio. Ok, y para terminar, abrimos piernas y mantenemos la posición un minuto, ¿vale? Pongo aquí, mirando el reloj, un minutito, ¿ok? Al levantarte, mueve bien las caderas, ya está. Muchísimas gracias por tu visita, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, esta ha sido mi rutina para las piernas, para las patadas. Espero que te haya gustado. Déjame tus comentarios y te voy a contestar antes a una pregunta. ¿Cuántas veces a la semana? Yo esto lo recomiendo tres veces a la semana, ¿vale? Porque necesitas acostumbrarte a mover las piernas y poner fuerte tus caderas y, y las articulaciones, ¿vale? Entonces, tres veces a la semana sin esforzarte, ¿ok? Que no te duela nada. Nos vemos a la próxima. Un saludo.